¿Por qué? Porque ya me siento que he podido compartir, que soy menos egoísta, que disfruto. ¿Vieron esa maravillosa? Ah? Esa maravillosa mariposa, amarillita. Andan en familia grande, es una maravilla, Señor. No puedo ser más que agradecida del Señor de haberme regalado todos estos dos, tres días, de llenarme más de Él, más de su naturaleza, más de su alegría, más de el amor que me tiene y tú tienes que demostrar en cada momento igual lo tengo, le decía mi hermano hoy día anoche le decía estoy usando esta maravillosa naturaleza y rezo en la noche antes de acostarme aquí en la noche con las estrellas ayer era un sol, una nube preciosa una, perdón, una luna maravillosa pero lo gozo igual cuando estoy en mi departamento y rezo dentro de mi departamento porque es lo que estoy ahí feliz gozándolo entonces, no porque hoy allá estoy amargando un departamento, no, hermano. Gozas en lo que tienes. Eso es lo importante. Y hoy día, ¿qué me dice esta palabra? Esta palabra de Dios para que me ayude a ser agradecido. Y me dice: Los santos deben ser hacedores de la palabra. Palabra del Señor. ¿Qué significa? Bueno, dirás: Los santos, no. El Señor quiere que tú y yo seamos santos hoy día siempre. Siempre hermano querido, y como somos santos, pegándome, sacrificándome. No hermanito querido, haciendo la voluntad de Dios, ya sabemos, eso es ser santo. Ahí, en la cama, en el colegio, ahí a lo mejor en, en, en el trabajo, en lo que hacer, en tu casa, manejando un taxi, manejando un bote, no sé, en donde sea, ahí te quiere, a la edad que tienes. Ya próximos, si Dios quiere, a los 80. Ahí el Señor nos tiene a los 15, a los 50. Ahí, hacedores de la palabra. Llevar esta palabra a tantos, tantos que lo necesitan, hermanos queridos. Ah, es que yo no sé hablar, no tengo el don de la palabra. Hermanito, acordemos que San Francisco dice: predica todo el día, desde la mañana a la noche. Y si es necesario, habla. ¿Qué significa? Que desde que abro los ojitos estoy predicando. Estoy hablando del amor, de la esperanza, del optimismo. Desde ahí, con tu mirada, con tus acciones, en tu caminar. Así que, hermano querido, siempre, siempre ¿ah? llevando esta palabra. Y veamos ¿ah? qué ayuno me toca porque <risa> tenemos varios ayunos, hartos sacrificios, pero me han dicho que y si no fuera pensando en el Señor, en este ayuno, para agradarme sería más difícil. Así que mirado a la luz del Señor, hoy día me toca de los apegos. Hermanos queridos, aquí estamos apegados al vicio, al dinero, a la tele, a los juegos. Aquí estoy apegado. ¿Qué me impide ser? damosle al Señor que me enseñe a abandonarme. El... A mi padre en su providencia apego en el dinero uy tengo que tener el dinero el dinero porque yo no sé qué me espera en el futuro tengo que tener hermano querido un cáncer una enfermedad no hay plata que alcance pero si el señor apegado al señor voy a salir de ahí no porque tenga dinero sino porque estoy abandonado a mi padre dios así que veamos Pensemos hoy día, ¿a qué tengo apego? ¿Qué hoy si no lo tengo me desespero? ¿Por qué lucho para tener, qué, para tener cosas? ¿O lucho para acercarme cada día más al Señor? Hermanitos queridos, el ayuno de hoy es terrible, todos estamos, hoy hay que dar... Una... si sí, eso, pero no te lo pones, no, pero es que me lo regaló no es que es recuerdo, no, eso no me lo toquen ¡Pum! lleno de tierra por ahí, pero cuando uno se lo va a decir oye, mira, hay una posibilidad de regalarlo no, no, no, no, no lo toques ni sabías, ni te acordabas que estaba ahí apego a una persona, a una circunstancia entrégaselo al Señor, ya así que pidámosle hoy día, Señor, ayúdame a ver Aquí estoy apegado, ¿qué es más importante que tú? Así que Señor, ayúdame a abandonarme más en ti que al mundo. Inco. Incomparable, incomparable, incomparable, eres tú. go oh. Incomparable, eres tú mi Dios, incomparable, inco eres tú